hacemos fila, no respetamos los semáforos, no respetamos la policía, no respetamos nada. Entonces queremos que las autoridades, las autoridades nos respeten a nosotros. Vamos a colocar este video de esta activista que fue detenida a camino a Jarabacoa por la DNCD y donde ella comienza a decirle que nos vamos a amenazar el agente que le está deteniendo en un, como se le dice en inglés, un checkpoint un punto de revisión. Entonces, ¿por qué molestarse? Si usted está viendo que hay un chequeo, las autoridades pueden detener y revisar. En países como Estados Unidos lo hacen. Lo hacen. Ahora, lo que no pueden es a usted, en cualquier vía, retener a la policía, pararlo y revisarlo. Son cosas diferentes. Y ojalá que algún jurista, algún abogado que nos esté viendo, nos llame y no aclare si es legal o ilegal y cuál es la diferencia que te revisen tu vehículo en un punto de chequeo a que te revisen tu vehículo en una rutina que te detenga la policía. O sea, entiendo que hay diferencia y que las autoridades están facultadas a revisarte tu vehículo dependiendo dónde sea detenido tu vehículo. Repito, si es un punto de chequeo, una revisión que hay en, en la carretera o la diferencia es si te detienen, un policía, cualquiera por ahí que revisar tu vehículo. Vamos a escuchar primero el video y ojalá que, que en la línea podamos tener algún jurista, algún abogado que conozca sobre este caso. Adelante con el video. Está haciendo una cosa ilegal. ¿El vehículo es suyo o es de él? No, es de él, pero yo soy su novia. Está bien, está bien. Abre aquí el baúl, Mínimo esto es migración aquí. Yo quisiera saber todos esos haitianos que pasaron ahí porque ustedes no lo chequearon. Tú y yo vamos a ir para los tribunales. Para los tribunales vamos a ir tú y yo. Para que tú me digas en función de que tú estás haciendo lo que tenemos una hora aquí retenido. Y por ahí ha pasado de todo. Y gente que no ha revisado también. Muchísima gente que no ha revisado. Porque si la ley se va a cumplir, se tiene que cumplir para todo el mundo igual. Y en igualdad de condiciones. Usted es la única ciudadana que no ha dado Yo no soy todo el mundo. Yo no soy todo el mundo. La maleta, de ella ya es un tema que usted sabe que tiene que manejar. Abre tu maleta, por favor. Yo quisiera como que te encontrara con una toalla sanitaria de frente. Tú no eres así. Tú no eres así. José. Atiende a esto muy bien, atiende a esto, porque esto no está supuesto a pasar, no está supuesto a pasar esto sin una orden de un fiscal. Esto no está supuesto a pasar sin una orden de un maldito fiscal. ¿Qué quieres? No, pero espérate, vamos a seguir, para pa ver si encuentran, si encuentran la droga. Búscala bien, a ver si la encuentra. Tú y yo vamos para los tribunales, ciudadana. Oíste. No, tú, y yo, la única tú y yo, tú y yo vamos para, lo para los tribunales. Yo soy una ciudadana complicado. que pago mis impuestos y está exijo bien. mi ley y exijo claro, mi derecho claro. como ciudadana. Usted está violando el artículo 177 y 180 del Código Procesal Penal. Es un sí, abuso es y una atropello hacia a mi persona, yo? Y como función, tan, eh, eh, lo están haciendo aleatorio también, y no hay forma que puedan determinar la droga que pasa por ahí, por ahí ha pasado de todo, y gente que no ha revisado. Coño, que esta maldita dictadura de. Porque tú estás haciendo una cosa ilegal Bueno Es bien, sí, porque imagínate Estamos en el aire, eso es para es pa mañana Ese es Racho, nuestro Exacto. modelo <risa> Para los que no lo conocen Mira, eh, Mayer, eh. Ahora que entraste aquí con nosotros A veces eh, Nosotros los ciudadanos Abusamos de nuestras autoridades Yo entiendo que si hay Un, un punto de revisión Entiendo que es legal de que a usted lo detenga y le, y le revisen o le requisen su vehículo. Si es la DNCD, obviamente está buscando eh, narcotraficantes o droga. Si es la policía, está buscando armas y todo eso. Entonces, eh, yo creo que Yadira Marte, que es una activista por las redes, bien activa, primero no debe de ofender a las autoridades, que ese es un error que nosotros tenemos. Esas palabritas, tú no sabes quién soy yo, tú vas a tener problemas no conmigo. Señores, mundo. creo que debemos de manejarnos mejor. Y le doy un consejo a los ciudadanos. En este país, como está la situación, son personas, esa, esos miembros de la D.N.C.D. y la policía, con necesidades, problemas, y están armados. Entonces usted tiene que respetar. Lo van a revisar. Si usted no tiene hecha ni sospecha, pues revise. Revise. O sea, usted no se puede oponer. Usted no puede venir ofenderlo, Exacto. A, a echarle improperios, porque usted está viendo que a un punto de revisión, ella misma se canta y se llora cuando dice, ah, que esto es aleatorio, claro que es aleatorio, no pueden detener a todo el que pase. Y sabemos que las autoridades, bien o mal, están haciendo su trabajo, la DNCD, entre comillas, que también la DNCD está haciendo un bulto, buscando supuestamente a Casi tu amigo, sale. ¿cómo se llama? No, mi amigo no. Tú dijiste sí que lo conoces. Yo no conozco a César, el abusador. ¿Y cómo tú sabes que era de ese señor? es la persona más buscada en el país actualmente. <risa> yo no iba a decir no de César, sé, el abusador. No, ¿y ¿De quién? Pues yo, no sé. De, ¿De narcotraficantes. De, de y, pues, verdad. ¿Y por qué le dijiste tú, amigo? Yo tengo tantos. <risa> por eso mismo, te supiste que era César. No, no, no, porque es la persona más buscada actualmente en el país. Okay. Por eso supe que era César, porque no hay más nadie que estén buscando tan detenidamente como la César. La con tu micrófono. Sí, viste. Sí. Yeah. Pero bien, están buscando <risa> supuestamente hacerse el abusador. Sí. Sin embargo, a los infelices eh, que compran gramito para su consumo, lamentablemente, son enfermos, viciosos. Lo agarran, eh, lo trancan por tres días y todo eso. Eso está mal por la DNCD. Pero está mal por, ya dirá, ofender usted. Sí. Si a usted lo paran en, en un punto de revisión, Entiendo, y para que algún jurista nos pueda llamar y dando luz, si es legal o ilegal, que a usted lo detenga y le revisen su vehículo. Es un punto de revisión. Yo entiendo que es legal, porque lo veo en otros países, que usted va, lo detiene claro. y revisan su vehículo, le hacen una serie de preguntas. Ahora, donde no es legal es que a usted se le tire una patrulla en la calle y lo manda a parar y le revise sin haber una autorización ya oficial de un punto de chequeo. Mira, los retenes... No, ellos de que ven que son mujeres, dejan pasar a uno. O sea, que las mujeres pueden ser narcotraficantes y les va bien. Bueno, te voy a decir algo, mira, los retenes en el país. Los retenes... Es... Ey, la palabra que... Es buscando. algo muy normal. ¿En el mundo? En el mundo y específicamente en la República Dominicana es extremadamente normal. Y como tú bien decías, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Claro. Si a mí me paran y me quieren revisar el vehículo, yo no tengo problema. Ahora bien, ella estaba haciendo su función, que era grabar inmediatamente con el teléfono para cualquier cosa que digan que le pusieron, que no le pusieron. Entonces, pienso que hay un egocentrismo muy grande en la ciudadanía de la República Dominicana, específicamente porque aquí es que vivimos. Que si tú eres familia de un político, o de un militar, o eres allegado de alguna no, no. persona... O si sale un medio de comunicación. Exacto, creemos sí. que somos personas intocables. Cuando fuera de las cámaras somos personas con un privilegio especial Porque la población nos ve Pero muy fuera y aparte de eso Somos personas normales que podemos cometer delitos ah, y, que no, y, y que también no claro, lo podemos cometer Claro, tenemos que respetar Entonces, las leyes Yo creo que se está usando demasiado el tema De que yo grabo a los militares para ofenderlos Y que viene un, una persona con influencia Y que me ayuda y que ya todo se queda ahí Por ejemplo, me voy a poner, me voy a incluir El discrim a mí me detuvo ah, los Ah, te otros acuerdas, días. tú grabaste todo Pero, ¿qué yo dije? abruptamente. No, o sea, pero de esa manera fue Y fuerte. eso es ilegal porque yo voy transitando por las calles. Claro. Ahora, si hay un chequeo yo, y me mandan a, a detener, yo tengo que detenerme. Claro. ¿Verdad? Y si me preguntan, yo tengo que responder. Usted trae armas. Claro. ¿Usted a, a, ¿A qué se dedica? Tengo que responder. Y si van a chequear mi vehículo, tengo que dejar que lo chequen en un retén, que uh -huh. es la palabra que no tenía ahorita, porque la tengo posicionada uh -huh. en inglés, un checkpoint. Entonces, usted tiene que ceder con las autoridades. Es diferente que a usted lo detenga claro. una patrulla como fue el caso mío. No, que te, te tiraron delante no, de tu no, vehículo. Fue, o sea, y tú podías armen, pasar y un accidente. Mal, incluso. Y un asunto sí. sobre eso. Pero en el caso, yo lo que invito a la población es que cuando pasan ese tipo de cosas, porque una cosa es que en el retén baja el cristal, ah, tiene arma, no, esto, no, no hay problema. Pero ya en el caso, como fue del de, de Yanira, que la detuvieron, la desmontaron, revisaron el vehículo, usted la única opción que usted tiene es grabar con un teléfono todo lo que está pasando y punto y final. Ya, pero no, y mientras menos hable no mejor, ¿sabes por qué? Porque entonces te utilizan esa palabra en tu contra. Sí, bueno, ella quedó muy mal.